¡Poniendo una mina! Debo recargar. Cambiando cargadores. Donde Estamos perdiendo terreno, peleen con más ganas. aéreo de precisión en camino. Ya, lo tengo. Recargando Sistema Trophy desplegado Colocando Enemigo a... en los autobuses Recargando. Oh, Cambiando cargadores Recargando ¡Me están disparando! ¡Me están Lanzando disparando! ¡A ¡Me están disparando! Me están ¡Lanzando disparando. una turba! ¡Uno, ¡Recargando! ¡Va, granada aturdidora! Tengo un objetivo. Ataque de granada! ¡Va, granada! ¡Va, ¡Teniendo una mina! ¡Quema un desplegado! Está a medio camino, de prisa. El enemiga activada desplegado enemigo en el andamio muy bien. Muy bien. Enemigo en los autobuses. Torreta Sentinel aliada desplegada. Enemigo en las tiendas. Cambiando cargadores. Sistema Trophy desplegado. Exacto. De crucero ali ¡Casa el aliado listo! ¡Enemigo en la tienda! ¡Recargando! Ah. Sistema, y desplegado! ¡Se aproxima! un a que trozo de golpe! ¡Aquí! Ya está. ¡Llevamos la delantera! Recargando. ¡Enemigo en las tiendas! Profe, desplegado. ¡Menos de un minuto! ¡Sigan peleando! En ¡Correta con escudo aliada desplegada! ¡Correta! ¡Tené la lista para desplegarse! ¡Ya no tengo munición! Voy detrás de mí. Contacto. 30 segundos. Se acabó el tiempo. Vayan, vaya. Recargando. Peligro, peligro, enemigo abatido. Recargando. ¡Ah! Vacío. Recargando. ¡Ah! Enemigo abatido. ¡Ah! ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Espectacular! ¡No esperaba menos!